...desde hace más de 10 años estoy negociando con la compañía Mune Cacao... Eh, ...haciendo depósitos eh, para recibir eh, ganancias... Eh, ...un por ciento, ¿verdad?, mensual... Eh, ...tengo aproximadamente tres certificados... Eh, ...de una cantidad que no voy a mencionar, no voy a decir... ...pero este... Hasta el momento estaba la compañía muy sólida, nunca habíamos tenido problemas, ya yo tengo más de 10 o 12 años con ellos y de momento surge esto. Eh, nosotros queremos este, que por favor eh, la compañía, los representantes nos den una explicación porque somos padres de familia, somos gente trabajadora que hemos luchado con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con el sudor de nuestra frente no es dinero eh, que nos lo hemos ganado fácil, ha sido luchando, trabajando año tras año para que ahora venga a suceder una cosa así. Queremos una explicación, queremos que nos, den, que nos expliquen, que nos den un avance, algo, qué van a hacer con nosotros. Somos cientos de personas que habemos todos en la misma situación. Eh, es lo que queremos, que, que den la cara, que nos expliquen qué es lo que van a hacer con nosotros, que nos den una esperanza de algo, por lo menos. Porque pues, no queremos llegar hasta las consecuencias que sean más eh, lamentables, vamos a decir, pero este, necesitamos que, que alguien eh, se nos enfrente y diga algo: qué es lo que van a hacer con nosotros. Eh, compañía MUNES la empresa productora y comercializadora de cacao, informa a la opinión pública y, en especial, a nuestros clientes y suplidores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 de a qué ha ascendido esta ¿Cuándo lo vamos a entregar los intereses? ¿sabes? Eso hay que esperar que este tribunal que ya está apoderado y que está debidamente eh, adecuado a un proceso de reestructuración decida, porque hay un conciliador que ya va a empezar a notificar a cada uno de los acreedores a partir de esta semana del lunes y ahí podremos entonces ya cada uno tendrá directamente la confirmación con el conciliador y podrá discutir el tema de su acreencia que es la persona designada por el tribunal Dos preguntas, licenciado En primera parte usted habla de Sí, correcto. El que tiene conocimiento de reestructuración sabe que dicha reestructuración debe al finalizar ofrecer un monto y una calificación de lo que se ha recogido. Claro. ¿Cómo es que ustedes no saben si hicieron una reestructuración? ¿Cuál es el monto no, porque real que asciende el supuesto... Parece trabajo? que hay una, una confusión. Reestructuración es un tema de ley sí, donde es se igual. establece que la empresa apodera a un tribunal que es que acoge un procedimiento especial y es quien va a determinar ya con las pruebas que aporta la empresa y con los estados y la auditoría que realiza dicho mismo cuál tribunal. tribunal. Es un tribunal de reestructuración que es la décima sala de la Cámara Civil y Comercial de Jugado Primera Instancia, del Distrito Nacional. Que tener una, una Bueno, podríamos, podríamos posteriormente, tío estaríamos tío, citando para hacer esto. Fue aquí, como Porque no, la, la sede central... La, de, ¿no? la sede de la Cámara Central para conocer la reestructuración financiera de empresas es el Tribunal Especializado. Y el domicilio principal de, de la empresa, de el, empresa está en Santo, es Santo, Santo Domingo. domingo. Aquellas personas que no logren, que una red de prensa. Y yo dije dos preguntas, solamente sí, sí, sí, yo. Sí sí sí, sí, continuamos, continuamos. La sí, sí, sí, Ah, bueno. Una de prensa. Claro, claro, joven, claro. Entonces, ¿tú ¿tú o sea, a otra pregunta es? que no, Perdóname, vamos a hacer por orden. Preguntó uno, deje que ella pregunte, el otro sí. El claro, pregunta, claro. Es, ya, ya la... Concluya Concluya. Otra, la última pregunta ya, para finalizar. Eh, es, entonces, había personas que no logren demostrar, demostrarle a ustedes, que tuvieron o tienen una inversión en la empresa ¿qué va a pasar con Bueno, esas personas que hicieron negocios personales con el señor Luis y con las personas involucradas en este fraude ya tendrán las vías de derecho para someter a esa persona que lo estafaron o lo engañaron ya porque esta misma persona también estafaron a la empresa de la cual somos víctimas en este proceso o sea, todo aquel que fue engañado por esa persona igual como engañó a la empresa tiene todo su derecho de accionar la justicia contra ellos y exhortamos Exhortamos a que así lo hagan. Que todo aquel que ese señor le tomó un dinero y no le dio a creencia o lo hizo de manera, eh, de forma discrecional, pues entonces que lo sometan. ¿Qué? Después... Yo tengo tres preguntas. Sí, señor. Me la puede ¿Tiene la empresa solvencia para responder a la deuda? Todos los activos de la empresa están a total disposición de responder ante esta situación. Incluso, por eso la familia Muné... Eh, no está aquí ahora mismo, ¿sabe por qué? Porque están en Santo Domingo trabajando día y noche de manera incansable Para buscar precisamente toda la resolución de los fondos Para poder responder a todo aquel que tenga su creencia registrada Y sépanlo también, como lo hemos dicho Que todo aquel que prestó su cédula o prestó su persona o su firma para hacerse entregar dinero de manera ilegal o fraudulenta, va a tener que responder también ante la justicia, porque ha engañado a todos ustedes y a todos los que estamos también nosotros aquí. Es, es una situación que se ha presentado de préstamos a título personal, que todos los préstamos que fueron realizados por esos clientes, la empresa Muné va a proceder a, a honrar los compromisos o la responsabilidad conforme a la ley de reestructuración mercantil, y por eso se apoderó un tribunal, y hay un conciliador que va a proceder a validar todas las informaciones porque todos los activos, como dijo el colega eh, Pedro Manuel, están a la disposición y están lo que hay un procedimiento para honrar todos esos eso, eso compromisos. Y la otra pregunta, ¿en qué plazo cumplirán las deudas y si esto, y si esto se sigue acumulando? Los intereses. Excelente pregunta. Ya el, como te referí, el tribunal de liquidación, de estructuración, ha sido apoderado y ese tribunal es que va a disponer los plazos. Recordemos que la misma ley establece que una vez ya apoderado el tribunal, todos los intereses y la cesación de pagos se hace de manera legal. O sea que la cesación de pagos y le, el congelamiento de intereses está apoderado y lo va a decidir el tribunal. ¿Qué es que va a tener el curso de este no proceso es, no es el común proceso ordinario que se dilata mucho tiempo no, no, no, es un proceso expedito. expedito se ha hecho precisamente para esto en virtud eso. de esa ley especial y donde la sí, empresa sí, Muneo rara sí. todos los compromisos a todos sus clientes sí. 141.9 no claro, exactamente sí. claro. después de esta rueda de prensa esta tarde aquí, eh, me surge la pregunta ustedes saben que hay muchos clientes claro. de la compañía Muneo que están aquí ustedes después de esta rueda de prensa van a ir a hablar con ellos porque en realidad lo que esos clientes necesitan saber o quieren saber ¿cuándo comenzarán a pagar no, no, claro, la empresa precisamente por eso estamos aquí Dame y vamos a continuar asistiendo a cada uno de los clientes que tengan la información que requieran la información, como lo dije al principio el conciliador ya ha sido designado ¿eh? y será oleado próximamente y ese conciliador empezará a contactar uno por uno a cada uno de los clientes que serán debidamente acreditados y que ese conciliador empezará ya a iniciar y que tendrá la facultad otorgada por el tribunal y por la ley para determinar los pagos a cada uno. Fernández. ¿Cuántos clientes son los que hemos ¿Tampo Es un tema, pues, bueno, como vamos. hay, recordemos que hay un es, varios esquemas de fraude en este, en este proceso que se han detectado, entonces hay clientes que son reales hay otros clientes que no son reales hay clientes que son reales pero con acreencias que no son reales, Exacto. o sea que todo eso va a un proceso de depuración que ya el tribunal va a determinar efectivamente cuántos son, cuántos clientes ¿cuánto hablar ¿de miles o cientos? no te podría dar una cifra ahora mismo porque no puedo tener el dato a mano puede ser cientos, puede ser mil no te puedo dar el dato a mano hasta que el tribunal no no lo determine hay una pregunta que yo que hace confirmado, ¿cuánto Empleado, o sea, Hasta el momento se han sometido dos personas, hay varias más que están en investigación y que en los próximos días también serán sometidos y traducidos a la justicia y reiteramos, ¿eh? porque en este tema no se me ha dado la información de que todo aquel que le pidieron su cédula, o le dieron un dinero que sin saber lo recibió, sin tener ningún tipo de creencia con la empresa, tendrá no solamente que devolver el dinero, sino que responder a la justicia, porque es cómplice de este esquema. La pregunta es la siguiente, sabemos que instituciones bancarias que realmente son reconocidas por las leyes monetarias y bancarias del país, cuando han tenido algún tipo de problema con acreedores, se ha tomado varios años para darle respuesta y el más reciente vamos a decir fue el caso Baninte y todos conocemos. MUNED no es una institución bancaria, no, no no. es una institución bancaria. Entonces, en ese sentido, MUNED ha violado normas porque MUNED no está para a, a, a hacer eh, eh, depósito de préstamo. No, mira, al, contra al contrario, usted acaba de referir la distinción que hace nuestro Código Monetario Financiero. MUNED no recibe depósitos, MUNED no recibe certificados. Sí, pues recibía no, el... recibía dinero, no. Usted prestaba un dinero que estaba acreditado en un pagaré. Como yo puedo ir a pedirle un dinero a cualquier amigo? Usted prestado 100 mil pesos y me dan un pagaré que yo firmo y es una obligación civil contractual que usted está acreditada y notarizada en un documento que es un instrumento de pago. O sea, eso no es una cuenta que usted tiene, eso no es un certificado, eso es un pagaré notarial que le acredita a usted una deuda que tiene con usted a un interés marginal que se establece dentro de ese esquema. Pero si usted estudia, en términos de derecho, la figura comercial del pagaré no es la misma bajo ningún concepto de la intermediación financiera. O sea que hay que hacer esa distinción bien clara. Sí, Recuerden que la gente prefiere que llevar dinero a instituciones como MUNED. Porque le dan. Mayor es que, que no lleva el, el dinero, comercio. es que es un dinero que se presta, hay que hacer esa distinción. Usted no puede llevar un dinero porque no es un banco, no es una financiera. Eso lo hace la, la empresa. No, no, hay una confusión ahí. Claro, no, mire, eso lo hace la empresa, utilizando un sofisma, cambiando. Pa, pa, por, no, es que no, ¿Saben que eso es ilegal? Es que no un que es, es, es hay un sofisma, porque es un instrumento de pago, la legalidad está ahí. Mira. Eh, Krudel, el periódico de Primero, quiero explicar algo sí. con relación a tu duda o pregunta. Hay entidades que hacen intermediación financiera, que están aprobadas por la Junta Monetaria, que la superintendencia de banco tiene un listado y reciben inspección por el órgano regulador. Claro.